Es la impresionante erupción del volcán Krakatoa entre las islas de Java y Sumatra. El derrumbe de una parte de su ladera fue lo que causó el tsunami del sábado en Indonesia. Siguen buscando supervivientes porque aún hay un centenar